Soy ProfesorOnline.com, capítulo 33. Bienvenidos al episodio número 33 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender a Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y el tema de hoy es escribir artículos y reseñas para agencias y otros anunciantes con los que podamos tener ingresos económicos. En el programa de anterior, allí hablamos de otra opción para monetizar mediante afiliación toda la información de valor, pero gratuita, que generemos en nuestra estrategia de marketing de contenido para atraer a nuestros alumnos potenciales. Podéis darle un vistazo y analizar si os puede servir de utilidad. Os dejo el enlace las notas del programa. Hoy vamos a analizar una plataforma que nos facilita la tarea de buscar interesados en pagarnos a cambio de un buen artículo escrito en nuestro blog o de una recomendación compartida entre todos nuestros seguidores en redes sociales. Todos, en mayor o menor medida, conocemos el mundo de los llamados influencers, Personas que recomiendan servicios y o productos de terceros con el fin de trasladar su reputación a lo que se aconseje. En YouTube, bajo el fenómeno de los youtubers, es muy frecuente encontrar vídeos que recomienden algo de un fabricante o de un proveedor y que son pagados para llegar al menos a la audiencia de esa persona influyente en su comunidad. En los blogs funciona de una manera muy similar. Un artículo patrocinado es leído por sus seguidores y otras personas que tal vez han encontrado el sitio web tras una búsqueda en Google. Una de las principales virtudes que tiene este tipo de patrocinio es la de que puede ser intemporal. Esto significa que puede haber pasado, por ejemplo, un año desde que se publicó el artículo en un blog, pero cada nueva visita que llegue será informado de la misma manera. Los artículos que publicaremos en nuestros blogs no están pensados para caducarse, por lo que la publicidad se sigue realizando posteriormente y será de utilidad para el patrocinador en el futuro, salvo que lo recomendado, obviamente, deje de comercializarse, ¿no? Una gran virtud es tener un gran número de lectores y de seguidores en redes sociales para justificar el alcance que tendrá este tipo de contenido patrocinado. Y bueno, ¿quién podría ser nuestro prototipo de cliente? Pues la diversidad de anunciantes es uno de los factores más interesantes que tienen estas plataformas. Pongamos... Como ejemplo, el caso de que nos dedicamos a formar a nuestros alumnos digitales en todo lo relacionado a la cocina y a la gastronomía. Pues bien, tenemos un blog especializado sobre elaboración de recetas mediterráneas y surge a través de alguna de estas plataformas de anunciantes la posibilidad de recomendar la celebración de un evento vinculado a este sector y que próximamente se dará lugar en España. Pues bien, sería una oportunidad de recomendar de manera patrocinada a este anunciante en nuestro blog y en nuestras redes sociales. Tal vez sea una tienda online con utensilios de cocina o inclusive de electrodomésticos, ¿por qué no? Los interesados en poder ser referenciados en un post escrito por nosotros. Queda claro que hay que analizar la relación entre lo que podemos anunciar y el interés que le puede generar a nuestros seguidores. Puede ser negativo para nosotros el meter con calzador a anunciantes por el mero hecho de captar a más interesados en patrocinarnos. Considerar que hay que equilibrar la balanza entre la calidad del artículo que escribimos y la percepción de utilidad que van a tener los lectores de nuestro blog. No desmerezcamos nuestra marca recomendando servicios o productos irrelevantes por unos euros. Vamos a hablar en este caso de Cubis, una plataforma española del grupo Antevenio, una marca experta desde hace más de 10 años en publicidad y marketing, que yo personalmente conozco desde entonces por ferias y eventos a los que asistía. Así que vamos a imaginarnos que debieron unir a los clientes que querían realizar publicidad mediante recomendaciones junto a los proveedores que escribían y generaban contenidos dentro de un mismo lugar, y lo abrieron al resto de Internet para aumentar las posibilidades. Esta plataforma denominada de Content Marketing une a webs, blogs e influencers con agencias de publicidad, departamentos de marketing de empresas y profesionales que quieran aumentar su visibilidad online. La mayoría de los clientes a los que podemos dirigirnos son de España, aunque podemos localizar algunos anunciantes latinoamericanos y según sus cifras participan más de 2.000 anunciantes registrados. De partida, una vez dados de alta, que la verdad que es de una manera muy sencilla, debemos de indicar algunos datos sobre nuestro perfil como editores, aportar una breve descripción de lo que hacemos como redactores, obviamente, y una fotografía personal. Ahora podemos escoger entre las tres opciones de trabajar con esta plataforma, inclusive las tres simultáneamente. Cada posible forma de colaborar con los anunciantes aquí lo llaman recurso y los hay de tres tipos. Como redactor podemos eh, escribir, redactar artículos que las marcas utilicen en sus propios medios digitales. No necesariamente necesitaríamos tener un blog donde escribamos habitualmente, aunque la idea sería demostrar nuestra valía. ¿no? El precio de partida que nos otorga la plataforma es de 20 euros por un artículo de 500 palabras. Siguiendo las instrucciones que indique el anunciante en cuanto a la temática, enlaces, recursos gráficos y, por supuesto, el contenido, ¿no? Una de las características que tiene esta plataforma es que no podemos asignar un precio a nuestros servicios, sino que nos lo asigna automáticamente y es de 20 euros el mínimo. Conforme vayamos mejorando nuestra experiencia en la plataforma y recibamos calificaciones positivas, obviamente el precio irá subiendo. Lo que sí es recomendable es establecer porcentajes de descuento sobre el importe que nos indique Cubis para ser más atractivos ante los anunciantes durante nuestro comienzo. Hay otra opción, que es la de incluir el contenido patrocinado de nuestros blogs, donde vamos a publicar los artículos que nos soliciten los anunciantes. Deberemos de indicar la dirección de nuestro sitio web, como es obvio, para que lo puedan conocer todo el que se interese por nosotros. Podemos aportar una pequeña descripción sobre lo que publicamos habitualmente. También debemos indicar bajo qué categoría temática se encuentra nuestro sitio web. No os preocupéis porque disponen de una muy buena variedad de posibilidades. Como el caso anterior, el de los redactores, el precio es el que nos marca la plataforma, pero va vinculado a nuestro tráfico de visitas, por lo que será vital vincular nuestra cuenta de Google Analytics con Qbis. No os preocupéis por los aspectos técnicos de esto. La plataforma tiene un asistente muy sencillo para hacerlo a golpe de clic. Si compartimos el contenido patrocinado de nuestro blog en Facebook o Twitter, podemos indicarlo y conseguir un pequeño incremento en la remuneración para hacerlo llegar a nuestra comunidad en estas redes sociales. Para que os hagáis una idea, el mínimo que suelen ofrecer de partida es el de 30 euros por artículo y 10 euros adicionales por compartirlo en las dos redes sociales anteriores, en Facebook y en Twitter. Finalmente, tenemos una tercera opción, que es la de compartir en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube son los lugares donde podríamos hablar de las marcas que quieran patrocinarnos. De nuevo, el precio lo establece Cubis y va en virtud del número de seguidores que dispongáis en Twitter y Facebook. Parten de los 10 euros por cada canal social. Para el caso de Instagram y YouTube se pueden indicar manualmente el precio y establecerlo como mínimo en 10 euros. Una vez que tengamos configurados los recursos, deberemos de esperar a que los anunciantes nos envíen sus solicitudes con sus condiciones respecto al contenido, a los enlaces, a las imágenes. Y como esto es normal, al comienzo todo es más lento. Y con el paso del tiempo, junto a las valoraciones positivas iremos recibiendo más propuestas. Algo que hay que considerar es establecer descuentos al comienzo para facilitar la llegada de los primeros interesados. También debemos de ser realistas sobre los datos analíticos que le aportamos a la plataforma. Cuantos más seguidores y tráfico tengamos, más opciones tendremos de ser contratados, ¿no? Respecto a los pagos, Cubis entrega el 70% de los beneficios a los creadores de contenido patrocinado. Su beneficio es del 30% restante. No es necesario acumular un saldo para que nos lo abonen. De hecho, no hay ningún importe mínimo para retirar los ingresos. Podemos hacerlo cuando consideremos, pero hay una comisión del 3%. 5% para los pagos que se realizan a través de PayPal y nosotros asumimos ese pago. Así que será mejor juntar una cierta cantidad para que nos compensen los beneficios. Os dejamos un enlace con las instrucciones de Cubis para retinar el saldo que vayamos acumulando en esta plataforma. En resumen, es una solución seria, por supuesto, para que consideremos incluir en nuestra estrategia como formadores digitales. Como ya hemos mencionado con anterioridad, no todos los ingresos deben de venir del mismo origen. Podemos acumular diferentes actividades económicas que dependan de nuestro proyecto e-learning para nuestro sueldo garantizado a fin de mes. Una particularidad que estamos teorizando sobre la asignación de los precios que se establecen en la publicación de artículos en el blog, es la de que también debe importar la antigüedad del proyecto online, del dominio con el que se registró. En su momento hemos hecho pruebas con varios proyectos y hemos descubierto que asimilar volumen de tráfico al mismo número de visitas, el sitio web más antiguo reporta un mayor beneficio económico. Esto no está contrastado con Cubis ¿eh? esto es nuestro, pero cuanto menos resulta curioso, ¿verdad? Tiene su lógica, según lo vemos nosotros, la seguridad de una trayectoria profesional se representa en la extensión y constancia de un proyecto. Así que os animamos a que hagáis estas pruebas y muchas más después de registraros en Cubis.com os dejo el enlace en las notas del programa. Y adicional también vais a disponer de un vídeo de presentación de esta plataforma para que vayáis teniendo una referencia visual de este marketplace de contenido. Y dicho todo esto, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en el podcast de hoy. Hemos comentado la oportunidad que representa escribir artículos patrocinados, algo que ya conocíamos de los influencers. Ideamos una manera de enfocarnos a anunciantes potenciales que tengan interés en colaborar con nosotros. Nos centramos en Kubis, al menos por el día de hoy. Una plataforma que reúne anunciantes y creadores de contenidos. Vimos los diferentes recursos que podemos aprovechar para monetizar nuestro trabajo. Y finalmente analizamos cómo hacen los pagos esta plataforma. Y con todo esto, llegamos al final del capítulo de hoy. En futuros podcasts vamos a analizar otro marketplace de contenidos, patrocinados por supuesto, porque creemos que pueden serviros de mucha ayuda en vuestros proyectos como formadores digitales, sobre todo para generar los ingresos que necesitéis para hacerlo posible. Para el próximo capítulo le vamos a dar un giro a todo esto hacia aspectos legales que estamos obligados a cumplir para evitarnos problemas. Contaremos con la visita de un experto en asuntos de protección de datos y descubriremos cómo hacer bien las cosas. Y por supuesto, como siempre, os queremos tener a todos.